Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Nicole para los que no me conocen y este video es como super especial y muy personal porque en un minuto y medio les voy a contar un poco más sobre mí pero va a ser como que en modo más cinemático, más feeling, más bonito. Así que si quieren saber un poco más sobre mí, que ¡corra el reloj! Hola, esta soy yo. Y sí, sigo teniendo la misma cara de bebé. Soñadora, bailarina de ballet, amante de los conejos, más no poder y adicta a las papas fritas de esta cadena. Mi color favorito es el del cielo, del mar y del de mis ojos, el cual resalto con un delineado perfecto igual que mi cantante favorita. Pésima en matemáticas y los que me conocen saben que soy extremadamente perfeccionista de nacimiento. Antes odiaba mis dientes pero ahora los amo, al igual que las constelaciones de mi cuerpo y la fina mechita blanca como la espuma que heredé de mi papá. Desde los primeros años en el colegio hasta el día de hoy, tengo a mis amigas, una más loca que la otra. A los 14 años le robé la primera cámara a mi hermana, descubrí que me encantaba grabar, escribir y editar, y estos fueron mis primeros videos. Ahí fue donde conocí el mundo de YouTube y no me fue difícil elegir estudiar audiovisual. Inmersa en las redes sociales como toda Millennial, fue ahí donde conocí a mi primer amor. Y entre mensajes y videollamadas, hemos construido lindos recuerdos que podrían llenar álbumes enteros. No fue hasta hace dos años que regresé a mi alma mater YouTube para continuar haciendo lo que me gusta. Y si estás aquí, ya eres parte del mundo que quiero seguir descubriendo.